Estamos en vivo y en directo cuando son las 12:7. 12 con 12 de la tarde. Bienvenidos a todos. Buenas noches en España y buenas tardes en México. Les mando un abrazo a toda la gente que está uniendo a las diferentes redes sociales. Charlie, saludos. A mirella también un abrazo. Hoy eh, iniciamos temprano esta transmisión porque estamos eh, enlazándonos hasta España y es el podcast del día de, de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, algo que no todos pueden platicar, que es sobre la criptozoología, un tema que a muchos les ha gustado dentro del canal y que por 14 años hemos estado presentando también en forma de videos. Hoy tenemos la participación de Javier Recines, quien eh, ha escrito libros y uno precisamente... Es sobre criptozoología, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche en España, de, este, de esta tarde en México. Estamos en vivo y en directo para toda la gente que se está uniendo. No, no es una repetición, estamos en vivo. Vamos a darle la bienvenida a Javier. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Osla? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas, buenas noches, buenas tardes a todos y nada, pues lo dicho, encantado de, de estar aquí con, contigo, con todos vosotros. Gracias a ti por aceptar la invitación. Es difícil eh, que alguien eh, sepa o pueda platicarnos sobre este tema de la criptozoología. Te voy a poner al tanto antes de que empecemos con tu entrevista. En Latinoamérica uh -huh. existen muchas leyendas y muchos eh, mitos y demás sobre criaturas pero no hay eh, criptozoología como tal. No hay personas que escriban o hablen sobre la criptozoología. El referente que tenemos de criptozoología lo tenemos en Estados Unidos, donde sí hay gran variedad de, de criaturas, de monstruos, y pues obviamente el, la, la creación de esta, de esta rama de, de, lo, de lo paranormal. Uh -huh. sí. Y en Europa también conozco que la criptozoología es un tema que sí sí se aborda, pero en Latinoamérica eh, es algo que gusta mucho, pero que no hay personas que hablen o se dediquen a la criptozoología. Eh, uh -huh. Quiero, eh, Javier Racines, que si nos puedes dar una introducción uh, sobre quién eres, qué haces y cómo es esto de que escribiste un libro sobre criptozoología. ¿Es el primer libro o tienes otros más? Bien, pues eh, bueno, tengo... Yo soy un periodista, realmente, mi formación es como periodista y desde hace pues, casi 40 años, podríamos decir, toda una vida, eh, me vengo interesando por el asunto de los, bueno, pues por todas estas ciencias de frontera, ¿no? Todo, empecé a leer de pequeño pues, temas de parapsicología, ufología, todo lo relacionado con lo misterioso, eh, me interesaba, pero bueno, pues con el tiempo me fui interesando, decantando especializando en, en algunos temas, eh, básicamente en criptozoología. ¿Por qué? Pues porque era imposible abarcarlo todo, ya me gustaría, ¿no? Pero pues, es imposible, claro. Y lo segundo, pues porque ahí vi una, una rama del conocimiento que, bueno, pues que Tenía contactos con muchas otras, pues con la antropología, con el folclore, con la, con la historia, con lo legendario, con la ufología, ¿no? Y que, y que tenía, pues en algunos casos, no en, no en todos evidentemente, pero sí en algunos casos, podía tener visos de realidad. Entonces, eh, pues ya digo, desde casi... Desde siempre estoy eh, pues, investigando, escribiendo, recolectando datos, eh, divulgando un poco el asunto, el fenómeno criptozoológico eh, desde aquí, desde, desde Madrid, desde España, porque tampoco en España hay una tradición de, de criptozoólogos o de gente que estudia la criptozoología hay investigadores de todos los fenómenos anómalos que de vez en cuando tocan algún asunto relacionado con, con estos monstruos extraños, pero no hay nadie que se dedique, por así decirlo, al 100% de eh, eh, como es mi caso, no a este, a este fenómeno. Entonces, pues, desde hace años llevo investigando este, este fenómeno, como digo. Eh, hace aproximadamente, en 2010, me parece que fue, sí, 2010, eh, creé un blog que se llama así, Criptozoología en España, donde, bueno, pues, se aúnan, se reúnen muchos datos, informes, noticias, programas y tal. Sobre todo dedicado al ámbito español porque noté que había una especie como de vacío informativo ahí. Era muy fácil o relativamente sencillo encontrar informes sobre casos en Estados Unidos, por supuesto, sobre, o sobre otros confines del mundo, ¿no? sobre extrañas montañas siberianas. Pero lo que sucedía en España pensaba que no sucedía nada, ¿no? Pensaba que era un lugar eh, yermo para este tipo de asuntos, pero rascando muy poquito empecé a encontrar documentación, casos, informes, y esto llevó a hacer esta bola mucho más grande, con una especie de red de, de colaboradores, de informantes. Al final eh, encontré centenares, directamente centenares de, de casos, que hace que, bueno, pues que España, que es a ver, mi, mi ámbito de trabajo mayor, ¿no? Pues sea una especie como de micromundo criptozoológico, por así decirlo. ¿no? Y recientemente, como comentabas Oslac antes, eh, he publicado un, un libro que ha salido ahora en el mes de mayo, que se llama Círculo de Buscadores, donde, bueno, pues reúno parte de, bueno, parte de investigaciones criptozoológicas, eh, parte de, de información, alguna conocida y otra menos sobre algunos de los críptidos, de las criaturas extrañas que a mí me resultan más interesantes, y está, bueno, pues escrito en forma de novela. Es un, yo lo llamo es una cosa, un híbrido un poco raro, yo lo llamo una especie de ensayo novelado, por así decirlo. Eh, realmente es un ensayo, con todos los datos reales, todas las eh, informaciones que aparecen son reales, pero con una para hacerlo un poco más atractivo para el lector, con un, un, una, una forma novelada, ¿no? con un personaje que es un hilo conductor que va contando... Eh, historias y que al final pues creo eso, que puede ser un poco más atractivo para, para el público. Y en definitiva eso, soy pues un buscador de historias, de historias relacionadas con animales diferentes, animales que están pues eso en el filo de la, de la zoología oficial y que pretende pues eso pues divulgar este fenómeno y hace que la gente pues adquiera un poco de interés ¿no? por, por conocer más y por investigar más sobre esto. Eh, quiero preguntarte, y bueno, para toda la gente que nos está viendo y desconoce el término criptozoología, que nos ah. puedas decir, ¿qué es la criptozoología? Bueno, pues eh, eso es una pregunta complicada, no es la pregunta del millón, por así decirlo, ¿no? Pero, pero sí, eh, etimológicamente está formado por tres palabras griegas, cripto, eh, zos y logos. Sería literalmente algo así como el estudio de los animales ocultos o los animales desconocidos. Es, para unos es una ciencia, evidentemente no tiene rango de ciencia, no no tiene este, este rango, pues sería el, el estudio de estos animales que no son reconocidos por la ciencia oficial, pero que además tienen eh, un plus. Ese plus es eh, un plus de misterio, un plus de extrañeza, un plus de grandiosidad, un plus de este animal no debería estar aquí en este momento histórico, porque ya ha pasado su tiempo, hace muchos millones de años, ¿no? Sería un poco eso, serían todas esas historias, leyendas, casos, avistamientos sobre animales eh, que no deberían estar eh, conviviendo con nosotros y que, eh, bueno, pues como decíamos antes, en, en algunos casos tienen, bueno, pues... Trazas de, de poder ser, en algún caso, realidad, ¿no? Eso sería la criptozoología en líneas generales. ¿sí? Es un realmente son unos estudios que llevan haciéndose desde hace, desde siempre, desde que el hombre ha tenido interés, sobre todo, en viajar, en conocer lugares diferentes y, y que popularizó, por así decirlo, pues a mediados del siglo pasado, en los años 50, Bernard Hebelmans, un zoólogo belga que se considera el padre de la, de la criptozoología, por así decirlo. Y que bueno, pues que escribió un, un libro en el que reunía gran cantidad de estos, eh, de estos conocimientos que estaban muy dispersos y tuvo bueno pues cierto éxito editorial y se le considera una especie como de la Biblia, de, la, de los estudios sobre animales extraños, no por, por así decirlo. Y desde entonces, pues más o menos forma parte de toda esta amalgama de ciencias extrañas y, y que, bueno, pues que nos ofrecen esa otra realidad de nuestro planeta, por así decirlo. ¿Recuerdas cuál fue...? Eh... ¿La primera historia criptozoológica que leíste o cuál fue el primer libro de criptozoología que leíste o cuál fue la primera historia que te atrapó? Hmm. Te... El primer libro exactamente sobre criptozoología, porque no hay tantos tampoco, era, era un libro de una, una colección muy grande de más de 100 libros que se publicó, en salió en España y en, y en América también, de Plaza y Janes, que se llamaba Realismo Fantástico, era una colección de que trataba todos los temas, una colección de bolsillo, que trataba todos los temas relacionados pues, con esto, con ovnis, fantasmas, espiritismo, todo, ¿no? Todo un poco. Y posiblemente fuera un libro de un, de un investigador italiano, de Peter Colosimo que trata, en casi todos sus libros tiene una parte dedicada a animales extraños, o a sea, criptozoología. Posiblemente fuera un libro, un libro de, algún libro de finales de los 70, principios de los 80 que, que me llegaba. A mí esta, este interés en parte o en gran parte mejor dicho me viene por pues, de familia me viene por parte de mi hermano mi hermano es, es unos años mayor que yo y él es era muy estaba muy interesada en todos estos asuntos. Entonces yo me aproveché de eso, ¿no? Porque yo empecé casi a, a leer, a, pues en mi casa tenía, lo que teníamos alrededor era un montón de libros de estas temáticas, muchas revistas de la época españolas como Karma 7, Contactos extraterrestres, Mundo Desconocido, de Faber-Kaiser. Y yo leía eso, yo pues con 7, 8, 9 años eran, eran mis lecturas, ¿no? Entonces, estos libros, sobre todo de, ya te digo, de Peter Colósimo, que era un, era un divulgador muy muy interesante ¿no? de, de todos estos temas, pero sobre todo de criptozoología un poco más, me llegaba bastante. Y estoy casi seguro que, bueno, pues... Eh, me crecí con los monstruos típicos, ¿no? con Bigfoot, con el Yeti, con el monstruo del Lagonés ¿eh? y con estas, lo que yo llamo las vedettes de la criptozoología, ¿no? que son los, los animales extraños más, que más podemos conocer todos y de los que más eh, información, dentro de la época que había, de la más información nos llegaba ¿no? en, en aquella época a, pues a las casas, a los hogares. ¿no? Seguramente que fue este, los inicios. Claro, tenemos de referente siempre al Bigfoot, al monstruo del lago Ness. Mm. Eh, quiero preguntarte, ¿tú te consideras eh, criptozoólogo? ¿Pudiéramos considerarte como criptozoólogo? Mm, sí, no. Quiero decir, yo soy, yo soy un periodista, soy un eh, realmente un, un investigador, un, un divulgador. ¿Como criptozoólogo? criptozólogo, eh, yo. Creo que los criptozólogos, bajo mi punto de vista, son más bien los que se dedican a hacer un trabajo de campo. ¿no? Eh, o por lo menos así lo entiendo yo. Son los que pues, organizan expediciones, batidas, búsquedas. ¿no? En Estados Unidos hay un importante número de ellos, también en Francia, en Alemania incluso también hay grupos dedicados a esto. Creo que esos son más bien los criptozólogos. Yo diría que soy un divulgador de la criptozoología ¿no? desde un punto de vista pues, eso, periodístico. Y, pero como cripto, me gustaría ser un criptozoólogo de campo, ha hecho alguna investigación, pero no, no he visitado estos lugares eh, mágicos ¿no? donde del planeta donde podrían existir estas criaturas, no eh, no se descarta nunca, pero pero no. Yo sería un periodista en, especializado en criptozoología por así decirlo, sí. Sí, pero igual no queda de otra, porque recordemos, eh, Bernard Edelmans eh, mm. hizo una universidad precisamente para la criptozoología, y me parece que esos primeros criptozoólogos sí eran los que iban a, a las expediciones y a investigar en el campo, pero actualmente ya es más el, la, el rescate más bien de esas historias que el de en realidad ir a buscar a las criaturas. Me parece que se trata ya más en este tiempo del rescate de, de las historias de, en diferentes partes del mundo. Y sobre eso te quería hacer una pregunta. ¿Eh, ¿Consideras que, que los animales en la, dentro de la criptozoología deben ser eh, con algunas ciertas características? Es decir, por ejemplo, el, el monstruo del lago Ness o Bigfoot son, son criaturas que, que parecen monstruos y que sí se han visto en estas zonas pero hay otros, como el Wendigo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que más parece un espíritu. Uh -huh. ¿Deberíamos de hacer una, eh, segmentar las que sí son como criaturas bestias animales, de los que son como leyendas de espíritus en forma de animal? Sin duda, eh, estoy de acuerdo. Eh, realmente, la criptozoología, no ser una ciencia arreglada, pues eh, es muy poliedrica por así decirlo. O sea, quiero decir, la gente se acerca a ella desde diferentes puntos de vista y desde diferentes eh, estudios, por así decirlo. Y cada uno pues, tiene una forma de ver lo que es ¿no? este, todo este mundillo, todo este fenómeno. Pero sin duda, yo, bueno, yo me acerco a la criptozoología desde el punto de vista de la zoología o de la biología pura y dura. Eh, es cierto que hay una parte de criaturas extrañas que están relacionadas con la mitología, lo legendario, lo folclórico, ¿no? Estaría pues el Wendigo y, y otros muchos eh, animales o criaturas, ¿no? Que podríamos decir también hay otra parte que podríamos decir más eh, paranormal, en la que estaríamos metiendo algunas criaturas, por ejemplo, algunas muy conocidas como el Mothman, tal vez, ¿no? O eh, chupacabras incluso, y algunas otras que tendrían una vertiente más paranormal por su comportamiento ¿no? y cómo se presentan ante los testigos y cómo se comportan en sus, en sus acciones. Eh, todo es criptozoología, por, por algún lado, pero sí que habría que clasificarlo, evidentemente, ¿no? lo que sería la parte más legendaria, la parte más paranormal y la parte más biológica, por así decirlo donde podrían entrar, a pesar de lo fantástico que sería su existencia, ¿no? pues el monstruo del lagonés, el yeti, todas estas criaturas conocidas. ¿no? Pero yo, en grandes rasgos, sí que eh, establecería esas tres eh, distinciones. Muchas veces me preguntan eh, si es criptozoología, por ejemplo, los elfos, las sirenas, los unicornios. Para mí no. Para mí tiene su apartado propio. Eh, llamémoslo elficología, mitología, como queramos eh, llamarlo. ¿no? Para mí no tienen... Eh, nada que ver, o se rozan, ¿no? O sea, tienen, tienen puntos en común, pero no es criptozoología, criptozoología en sí, ¿no? Para mí la criptozoología sería, pues eso, la posible, la evidencia de un ser físico, eh, del cual podemos tomar eh, elementos anatómicos, eh, pelos, eh, saliva, eh, huellas, y que dejarían un rastro, ¿no? Un rastro en forma de imágenes, en forma de, de algún tipo de interacción. Exacto. apartado de todas esas eh, historias pues, sobre seres gentiles o de los bosques o legendarios, ¿no? Que creo, como te digo, que formarían parte de otra, de otra disciplina, ¿no? A, al menos. Mira, aquí Saddam666, que, que el nombre se puso, eh, uh -huh. dice que ¿dónde se aprende criptozoología? Bueno, no existe una universidad o un instituto o una institución dedicada a la criptozoología. Eh, se aprende con el día a día. Se aprende pues interesándose, siendo eh, curioso, siendo eh, interesándote por estos, eh, por estos estudios y leyendo, investigando, eh, contactando con grupos que se dediquen a esto, con personas que lo hagan. Al final y al cabo es una formación muy autodidacta porque no hay, como tal, ya digo, una un estudio eh, que, que sea sobre criptozoología o sobre zoología fantástica o zoología extraña. No hay una, una manera. Se intentó hacer, bueno, en la Universidad de Lausanne, en Suiza, donde están depositados parte de los, del legado de Bernard Hebelmans, de su biblioteca, gran parte de ella está allí, eh, se intentó en su momento crear una especie de cátedra, una especie de estudio de posgrado sobre criptozoología pero se quedó, de momento, solamente en eso, en un, en un intento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la criptozoología está considerada una pseudociencia y, a pesar de que muchos intentamos aplicar, en la medida de lo posible, el método científico en, el, en estos estudios, sí que está en, en franca contradicción con la ciencia oficial. ¿no? Las instituciones oficiales, los científicos rara vez en, toman en consideración o, o, o quieren mojarse, como se suele decir, ¿no? cuando se les pide implicación o explicación de algunos de estos, de estos fenómenos, ¿no? porque es considerado pues, una, pues ni siquiera una ciencia, como digo, sino un estudio menor, algo marginal y algo que, eh, y que muchas veces es cierto, eh, se salta completamente, toda la, todo el método científico y por eso no son eh, no, no, no tiene resultados validables. ¿no? Entonces, eh, buscar una institución oficial que mmm, realice estudios sobre criptozoología eh, entra en contradicción con la propia eh, definición de la criptozoología en sí, ¿no? que estaría ya digo, en conflicto con, con, la, con las instituciones oficiales o científicas, por así decirlo. Tú estando en España y teniendo más cercanía con personas que hablen del tema, ¿conoces a un criptozoólogo que podríamos decir, él es un criptozoólogo de campo? En España no. En España hubo, hubo eh, una persona que pudiéramos decir que fue un criptozoólogo de campo, que era Jordi Magraner, que bueno, fue, murió en el año 2002 que fue una, eh, es la figura básica del cripto, o clásica del criptozoólogo ¿no? Es eh, Johnny Magraner fue nacido en, en, en España, criado y en, en Francia, llegó a ser un reputado zoólogo del Museo de Historia Natural de París, pero eh, la lectura de un libro de, de Portsnip y de Hebelmans, que se titulaba el hombre de Dental todavía vive, pues le cambió la visión de que él tenía sobre la zoología, conoció la historia de Barmanu, que es bueno, pues el, la versión del Bigfoot, por así decirlo, del norte de Pakistán, y por así decirlo, dejó su vida acomodada de, de científico reputado en, en Francia y lo abandonó todo para trasladarse al final terminó viviendo en la región de, de Sitral, al norte de Pakistán, buscando evidencias sobre este barmanú, sobre este hombre salvaje de, del, del hinducus. Eh, hasta que, bueno, por diversas circunstancias, fue asesinado en 2002, hace 20 años, ha hecho en agosto, eh, ha sido su 20 aniversario de, del fallecimiento y, bueno, la investigación, que era muy prometedora, se, se quedó ahí paralizada. Este es un poco el paradigma del del criptozoólogo, del criptozoólogo además con ese toque bohemio, no, un poco muy, muy clásico de las grandes expediciones del siglo XIX, incluso del principio del XX, que lo deja todo para perseguir un sueño. Hay criptozoólogos de campo en, en Europa, en España no hay. Ya te digo que no hay criptozoólogos en España, por así decirlo, hay investigadores o divulgadores que se dedican de vez en cuando a estos casos, eh, pero, pero otro más, Miguel Seguí, eh, un catalán, Miguel Seguí, eh, muy interesante también sus aportaciones, pero que últimamente pues, está, ha dejado la, la investigación. Pero te digo, por ejemplo, sí que hay grupos de, de investigadores franceses de campo que sí se dedican a la investigación criptozoológica, tanto en lugares cercanos, como son los Pirineos, tanto en la vertiente española como en la vertiente francesa, porque hay grandes historias sobre hombres salvajes en toda la cordillera de los, de los Pirineos, como eh, realizando expediciones en otros lugares. Por ejemplo, hay un grupo eh, francés que se dedica a hacer expediciones casi anualmente a la búsqueda de eh, Mokele, Mokele Mbembe, el supuesto dinosaurio que podría habitar en algunas regiones del Congo, de la, de la República Democrática del Congo o de Camerún. Eh, hay algún caso también eh, alemán, hay algún investigador alemán, de algún investigador británico, pero se cuentan con los dedos de las manos. Donde más encontramos este tipo de, de criptozólogo de campo es sin duda en, en Estados Unidos, donde, bueno, pues eh, hay una gran tradición de este tipo de, de, de, de estudio y de divulgación de, de fenómenos. Hay muchos grupos, mucho asociacionismo, que al final, bueno, pues termina fomentando un poco y se, bueno y se auto. Eh, no me sale la palabra mismo, se, eh, se, se dan feedback a sí mismo para, para pues, seguir eh, explorando, divulgando, creando publicaciones, eh, libros y de todo, que, que bueno, pues sobre todo pues, con el tema de Bigfoot, Sasquatch, ¿no? Y eh, incluso monstruos lacustres, ¿no? Que, que en Estados Unidos pues, hay, hay, pues, gran cantidad de posibilidades ¿no? en cuanto a este tipo de actividad paranormal, podríamos decirlo. Eh, pero salvo estos casos, no hay mucho más. porque en, en, Por un lado, porque también la investigación en este caso se hace por, por medios privados. ¿no? Se hace no a tiempo completo. Al final el dinero manda la gente tiene que vivir de algo y de esto no se vive, evidentemente, ¿no? Y, y por eso tienes que buscar medios privados, eh, hay, pues, bueno, las típicas exploraciones, que a lo mejor una campaña de, de investigación en el lagonés, pues, intentando buscar algo, y hay pocas instituciones que, que bueno, que aporten esta financiación, este tiempo y estos medios para realizar eh, estos, eh, estos, estas investigaciones, ¿no? Sobre ya digo, Asuntos que la comunidad científica normalmente, y en el mejor de los casos, si no denosta, no tiene en cuenta. Bien, mira, aquí hay algunas preguntas, como Helen Vega dice ¿hay convenciones o alguna sociedad donde se reúnen los criptozoólogos? Bueno, a nivel interna a nivel eh, internacional o mundial. No, Hubo una, una sociedad internacional de criptozoología que patrocinó Hebelmas, que luego continuaron con otros investigadores como Loren Coleman de Estados Unidos y otros, pero que desapareció hace años. Y, pero luego a nivel local, a nivel nacional, por así decirlo. Sí hay en Estados Unidos, como he dicho, hay gran cantidad de, de grupos eh, en cada estado. Hay asociaciones, hay varias asociaciones dedicadas sobre todo a la, a la búsqueda y divulgación eh, y conocimiento de sobre todo de Bigfoot, Sasquatch, no, Depende del nombre que se le dé en cada en cada región. También casi cada lago tiene su propia sociedad de, de estudios o de investigación eh, sobre el monstruo del lago, el lago Canahan, el, el Memphre, bueno, cualquiera cualquiera de ellos. Eso en Estados Unidos, seguro. Luego en, en Alemania, hay una sociedad alemana de criptozoología con la cual yo tengo eh, contacto, que publica, hace actividades, publica eh, un anuario eh, un anuario eh, cada año, claro, en el que yo, eh, del que yo eh, formo parte también. Eh, y en Inglaterra tenemos el CFZ, el Center for Fortean Zoology, que es la asociación de habla de habla inglesa por lo menos en Europa más importante que hay y que aglutina eh, pues a, a bastantes criptozoólogos de, de, de Europa y por último diría que está ABEPAR es una asociación belga que es la que reúne a todos los criptozoólogos francófonos que hace una mmm, en Dinars hace una convención anual eh, de, de criptozoólogos europeos en las que casi todos son de lengua francófona eh, yo participé un, un año también en una de estas convenciones y, y, bueno, pues básicamente eso sería. Como vemos, lo que están es, eh, por así decirlo, unidos, salvo bueno, en el caso de Estados Unidos que hay centenares de asociaciones. Eh, Oregón Bigfoot, que incluso mm, crean eh, festivales eh, anuales para, para bueno pues, para exponer eh, estos casos, estos, las últimas novedades sobre Mothman o sobre Bigfoot. Como vemos, luego lo que hay son asociaciones nacionales o supranacionales, que bueno, pues lo que les une es pues, al fin y al cabo la lengua, ¿no? En este caso de la asociación está belga, pues reúne a todos los investigadores o gran parte de los investigadores belgas, franceses, suizos de habla francesa. Los alemanes, pues también tienen esta asociación que une también a los alemanes, austríacos y suizos de habla alemana, por así decirlo. En España hubo un intento en, los, en el año 2000 aproximadamente de la asociación española, la Sociedad Española de Criptozoología. Que, bueno, pues fueron más buenas intenciones que otra cosa, hubo un par de años de alguna actividad, pero, pero realmente no, no hay, no hay nada más. En el resto del, del planeta no conozco que haya, salvo estos casos de, bueno, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos, nos, creo que no se me nada, creo que no existe ninguna otra asociación, al menos que yo conozca. Ya deberíamos de hacer una de habla hispana. Que deberíamos. hacer que... <ríe> algo así. Eh, sí, sí, estamos. sí, deberíamos, porque es, un, es una, un terreno riquísimo donde podría haber mucha gente que aportara desde sus localidades, desde sus propios países, aportar tanta información, tanta documentación. Y bueno, intentar ponerla en un, en un común, por así decirlo, ¿no? Que sería muy interesante como. Como objeto de estudio para los investigadores y como lugar de conocimiento para todos los interesados en ello, ¿no? Sería muy, muy interesante, sí. Una especie de Wikipedia, ¿no? Por así decirlo, del, eh, de criptozoológica de, de, de lengua castellana. Mira, Chaborruco TV menciona, ¿alguna vez la iglesia, los científicos y la criptozoología han coincidido de forma positiva o han afirmado en algún caso criptozoológico? Eh, o sea, yo creo que se, se refiere, dicen uh -huh. algunos desde Virginia, como que si sí, ha habido algún caso de la criptozoología que se haya confirmado? Eh, te diría que no, pero también por definición. Eh, muchas veces los criptozoólogos lo, intentan validar sus investigaciones eh, pues, utilizando bueno, pues, eh, casos históricos, referencias históricas. Por ejemplo, el OCAPI. Siendo, pues el okapi en su momento, fue un, bueno, pues, un animal de, pues, descrito en las primeras eh, exploraciones africanas en las que se dice pues es mitad cebra, mitad ciervo, mitad no sé qué, bueno, pues, un, una amalgama ahí de, de, de, de animales, o el gorila, en, su, en un principio, perdón, el orangután, en un principio era pues una especie de eh, simio extraño, o casi tipo Bigfoot, no que vivía en algunos lugares de del sudeste asiático. Entonces, se ha pero realmente eh, la criptozoología no ha aportado en todo este tiempo ninguna, ningún animal nuevo a la ciencia oficial. Quiero decir, los descubrimientos de este tipo se han hecho siempre por parte de zoólogos, botánicos, biólogos, eh, nunca por un criptozoólogo. Entonces, eh, la ciencia y la, y la criptozoología no han estado nunca de acuerdo ni han jugado en la misma liga, por así decirlo. No, Siempre han estado en posiciones, sino enfrentadas, a menos diferentes. Y mucho más aún la iglesia. La iglesia, eh, al menos en, en la vieja Europa, ¿no? que es lo que más, más conozco, la Iglesia siempre ha, eh, ha utilizado estas creencias, eh, porque no olvidemos que estas creencias en animales extraños no son de ahora mismo ni desde el siglo pasado, sino que nos acompañan, pues, prácticamente desde siempre. Eh, hay documentos y eh, medievales que recogen eh, casos de, bueno, lo que llamaríamos ahora chupacabras, bigfoot, alien big cats, ¿no? ya desde, desde entonces, desde el siglo XII, siglo XIII. Y la Iglesia nunca ha dado un trato de favor a estas criaturas, siempre las ha demonizado, eh, haciéndolas ver como algo perteneciente pues a algo diabólico, demoníaco del averno, o bien las ha utilizado como medio de, de control y de adicto, adoctrinamiento de, de los fieles, ¿no? eh, pues bien haciéndoles ver lo peligroso del... De, la, pues, bueno, de estos asuntos, de estas criaturas, la ferocidad, la maldad que... Y, por contrario, la Iglesia pues estaba ahí para defenderles, de algún modo, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, Iglesia, Ciencia y Criptozoología nunca se han puesto de acuerdo. Ya, de entrada, ya hemos comentado que la Ciencia y la Criptozoología siempre están en conflicto. Sí ha habido eh, casos muy concretos en los que la Iglesia ha tomado parte eh, pues para eh, desdemonizar, por así decirlo, a alguna criatura. Recuerdo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo un caso en, en España, en el siglo VI, eh, hay un lago en el noreste de, del país, es el lago de Bañoles, en Cataluña, en Gerona, que tiene su propio monstruo, que es el Drac, lo llaman, ¿no? Dragón en, en catalán, el drac. Pues hay historias desde el siglo VI en el que pues, se habla sobre la, la presencia de este monstruo, eh, de cómo diezmaba el ganado de la zona, cómo atacaba personas, y la intervención, en este caso, de un, un personaje, un, un fraile, San Mer, que luego fue santificado, eh, hace que apacigua a este, a este ser, a este dragón, a este Nessie, que vivía en este, en este lago, y hace que, que, bueno, pues, que deje de hacer estas tropelías eh, eh, inmensas que hacía en ese momento. Por ejemplo, en ese sentido la Iglesia a veces participa a modo particular, a modo de un santo o de una persona en concreta, igual que la ciencia actualmente también. Hay algún eh, genetista, algún científico, algún antropólogo que a modo particular y jugándose el prestigio, eh, pues eh, pone sobre la mesa Pruebas que podrían indicar la, la presencia de algunos de estos críptidos en, nuestra, en nuestro planeta ahora mismo, ¿no? eh, sin, eh, sin poderlas validar con la prueba contundente que sería el cuerpo del delito, por así decirlo, ¿no? que sería el animal en sí. ¿no? Pero puntualmente la Iglesia, la ciencia, pero a nivel eh, particular, individual, individuos concretos, sí que han pretendido validar la existencia ¿no? de, una moda, de un modo u otro de algunos de estos seres. Muy bien. Antes de que preguntarte algo bien importante que es sobre los críptidos que has encontrado en territorio español, eh, quiero preguntarte antes sobre qué críptidos conoces de Latinoamérica. No de América completa. Vamos a, a, a quitar Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Qué críptidos conoces de Latinoamérica? A, a, ahorita nos está viendo mucha gente de diferentes países sí. latinoamericanos, entonces vamos a ver si conoces algunos. Sí, claro. Ya os he dicho que mi, mi ámbito de estudio básicamente es España, pero no por una cuestión eh, regionalista, sino porque, eh, por un lado, en cuanto a investigaciones, me es más eh, cómodo, por así decirlo, o más posible desplazarme a, a visitar una zona o ver a un testigo, claro, porque vivo aquí. Y lo segundo porque había esa, esa falta de información ¿no? que, que parecía que no existía nada aquí. Pero evidentemente en tantos años y pues eh, te llegan informaciones, eh, conoces, eh, bueno, pues un poco de todo. Pues hay grandes... Eh, hay, hay centenares de, de, de, de críptidos en, en América Latina, por así decirlo, pero hay algunos que son los más conocidos, por, por así decirlo. No sé por dónde empezar. Empezamos por el sur, por ejemplo. No sé, hasta Podemos hablar de, de, de todos esos eh, monstruos... Dra, eh, eh, tipo dinosaurio, tipo dragón, tipo eh, eh, eh, que, que existen o supuestamente podrían existir en todo el cono sur, en, en Chile y en Argentina, en la Patagonia, desde Nahuelito, por ejemplo, que sería el monstruo del Nahual Huapi, ¿no? a los Yemis, que serían una especie de... de Chupacabras, más o menos de, de la Patagonia. Es una región riquísima, por ejemplo, en cuanto a esos, esos monstruos lacustres. Hay gran cantidad de ellos, están muy bien documentados además. Ha habido muchas expediciones históricas, desde Carlos V incluso, eh, que bueno, pues utilizaba cualquier expedición de exploración que había en esa época para recabar información sobre, sobre animales extraños, ¿no? Era. Pues un monarca en su momento pues muy interesado en este asunto y gracias a eso tenemos informes de la, de la época si subimos un poquito más pues no nos podemos dejar a Mapinguari en toda la Amazonia brasileña peruana incluso que sería pues una especie de perezoso gigante terrestre que posiblemente desaparecido hace unos 10, 12, 15 mil años se supone que en algunas zonas todavía estaría presente, ¿no? como un, un reducto ahí que ha sobrevivido por diversas circunstancias al devenir de la biología y de la evolución. ¿no? Tenemos hombres salvajes también en, en, en Latinoamérica, tenemos el ucumar, por ejemplo, muy conocido en Argentina, sobre todo, que sería pues una. Pues, también la versión local de, del Yeti o del o del Bigfoot. Todo hay un eh, bueno, en México. Tenemos eh, pues, el, el lago Chan también, que es eh, donde, evidentemente, allí tenemos también nuestro propio, nuestro propio monstruo, que de vez en cuando eh, hay alguna. alguna información y, y algunas algunas noticias sobre ello. Pero si hay un, una criatura extraña que creo que es, eh, o que se ha hecho típicamente famosa en América Latina y que podemos decir que abarca todo el, eh, todo el continente, sería el fenómeno de chupacabras. Eh, una criatura, un fenómeno muy difícil de explicar, muy complejo, pero que está presente pues, desde México hasta Argentina. Sin, ningún, sin ninguna duda. No olvidemos tampoco, por ejemplo, en México, en algunas regiones, sobre todo en Jalisco y, y, y regiones del norte, algunas fronterizas con Estados Unidos. Esto a lo mejor podría dar una explicación. Pues todas las historias que existen sobre el hombre polilla. ¿no? El, el hombre que, que, claro, que, que de algún modo pues viene a, a continuar... La, la leyenda de, de, de Motman que se inició pues hace ya 70 años atrás ¿no? en, en Estados Unidos pero que sigue manteniéndose muy viva a pesar de que el gran público no lo conoce sobre todo en esa región de, de Norteamérica tanto en Estados Unidos como en el norte de, de México eh, seguro que se me olvidan muchos otros más eh, muchos otros eh, criptidos pero esos serían yo creo los más conocidos o reconocidos en la, en, en la zona, por así decirlo. Por supuesto, luego el mar está lleno de, de sorpresas. Y, por supuesto, en las costas atlánticas y del Pacífico, de vez en cuando pues tenemos eh, sorpresas de, de todo tipo, tanto de tiburones eh, eh, pues, megamouth, de, de grandísimo tamaño, eh, megalodones... Eh, calamares gigantes, incluso también se, se tiene noticias de, de avistamientos de enormes y colosales calamares gigantes en, eh, que sobrepasan las especies conocidas, pues en, en las costas chilenas, por ejemplo. Es decir, cualquier rincón del mundo y, por supuesto. América es, eh, es un lugar apasionante para descubrir todas las historias, algunas legendarias y otras no tanto, que se, que se producen alrededor del mundo de los animales extraños. Porque hay una... Entiendo yo por lo que he podido ver a lo largo de estos, de estos años, muchas veces las historias que conocemos de estos animales empiezan pues eso, como una leyenda, como incluso parte de la mitología, del, del lugar, de, del pueblo en concreto. Y con el tiempo... Muchas de ellas, no todas, pero sí muchas de ellas, se han ido convirtiendo en algo real, en algo de carne y hueso, en algo que, bueno, pues era una leyenda que existía en lugares de siglos o, o milenios atrás, pero que de repente se ha empezado a ver, se ha empezado a, a, a, a tener contacto con, con, con ello, ¿no? De un modo ya no tanto mitológico, sino de un modo real, ¿no? Como una criatura, un animal real que convive de algún modo con estas comunidades o, o con estos testigos. Y entiendo que de algún modo también es un cambio de, de arquetipo o de paradigma que se da en la relación con lo sobrenatural, por así decirlo. Eh, bueno, pues según la época y la cultura y las circunstancias, se, se define de una manera diferente lo que un testigo ve hace... Un milenio, por ejemplo, que lo que ahora mismo puede ver, ¿no? Y lo identifica, eh, busca un modelo mental y lo identifica de otra manera diferente. Pero evidentemente, eh, América Latina está plagada de seres legendarios como por ejemplo, seres eh, antecesores del chupacabras eh, seres que han, desde la cultura maya hasta la, la cultura incaica, eh, de animales o criaturas bebedoras de sangre, con, eh, con estas características que de, de ferocidad que, que pueden tener algunos de los tríptidos ¿no? que vemos ahora y que desde siempre han formado parte de la cultura de, de, de Latinoamérica. Interesantes, sí, los que mencionaste me parece que son los más representativos de Latinoamérica. Y bueno, eh, hemos llegado a, a la parte donde queremos aprender y conocer los animales críptidos que has descubierto en España. Obviamente, en su mayoría, por las, eh, tradición, eh, las tradiciones eh, de, de habla, de, de que la gente platica, las tradiciones uh -huh. orales. Eh, ¿Cuáles son esos animales criptozoológicos que hay en España? Bueno, pues, eh, como decía antes, España es una especie de microcosmos, ¿no? Para la criptozoología. Entonces, si queremos eh, un Bigfoot, lo tenemos. Si necesitamos encontrar un Nessie, también lo tenemos. Chupacabra, salen Hay un poco de todo. Eh, grosso modo... Hay una gran tradición de animales salvajes, de, perdón, de hombres salvajes, tipo, tipo Bigfoot, que en España, sobre todo en la zona de lo, en, el, en el norte, en la zona de los Pirineos, País Vasco, Pirineos, hasta la desembocadura con el Mediterráneo, que sería la zona más fronteriza con, con Francia también. A lo largo de esa cadena montañosa de los Pirineos se han eh, bueno, se han dado desde hace. pues desde el siglo VI aproximadamente, casos se tiene noticia de ello, casos de mmm, animales, de criaturas, mejor dicho, tipo de hombres salvajes, tipo Bigfoot, tipo tipo Yeti, que dependiendo de la zona se llaman, de distintas maneras, se llaman Basajaun, en la zona del País Vasco y de Navarra, eh, también en Aragón, y según nos vamos a, adentrando a, en Cataluña, en el Pirineo catalán, pues eh, tienen el nombre de Nonel de la Neu, eh, y, y algunos otros. Este sería el tipo Bigfoot de gran tamaño. Luego tenemos una especie de simio, también de tamaño más pequeño, por así decirlo, de, que serían los simiots, simios en, en catalán, que llevarían asolando las comarcas del norte de Cataluña y del sur de Francia, pues desde el siglo XI o XII hasta prácticamente ahora, incluso se habla de incursiones que hicieron en ciudades grandes como Barcelona, se, se habla de que se capturaron algunos individuos que fueron exhibidos también en la zona, pues en una especie de ferias ambulantes. Eh, hay mucha documentación sobre ello y hay, eh, bueno, pues muchos avistamientos, incluso bastante recientes, el último creo que fue de 2000 o 2019 ¿De con de, de Simiots sí de y de no en, en esta en esta incluso con algunas malas fotografías también de por medio pero sí que hay una, una tradición muy grande unos algunos folcloristas Joan Amades fue un folclorista muy importante de, de, de esta región de todo lo que tiene que ver con eh, leyendas en lengua catalana en la región de Cataluña, Valencia, Baleares, toda esa zona de, de España, que es pues, un tercio casi del país, eh, investigó eh, muy profundamente estas tradiciones y llegó a la conclusión de que no se trataban solo de tradiciones, porque él eh, entrevistaba a personas a, a, a personas locales que sus padres, estamos hablando de los años eh, 50 del siglo pasado, sus padres o sus abuelos le contaban estas historias como con, que eran con, de los simios con los Nonels de la Neu, que eran pues habían tenido esta este contacto, de algún modo, directo, pero no como de algo, con algo fantástico o legendario o un ser gentil, sino como un ser vivo, una criatura de, de carne y hueso. Con lo cual nos estábamos remontando a una época todavía, pues principios del siglo XX posiblemente, en el que todavía era bastante eh, evidente la presencia de estos seres. Hago un paréntesis aquí. Supuesta evidencia, hay que tener los pies en, la, en, en el suelo cuando hablamos de estas cosas, ¿no? la supuesta evidencia de estos seres en, en la zona. Esto sería por este lado. Luego tenemos eh, eh, unos. Antes, dime. Antes de que sigas, eh, me quedó la duda, ¿qué es un ser gentil? Los seres gen los gentiles en la mitología europea eh, son esos, eh, son. Bueno, pues en cada lugar son, tienen diferentes nombres, pero se les eh, engloba, por pues dentro de estos seres gentiles, son aquellos seres que, que um, son tratados como elementales, eh, primigenios, originales, y que de algún modo son una especie de semidioses, por así decirlo, que habrían proporcionado las herramientas, la culturización, el uso de la, de la agricultura, a, a, los, a los primeros humanos, ¿no? posiblemente en el estadio siguiente al neolítico. Entonces hay una tradición de, de dioses, por ejemplo, en la mitología vasca está la diosa Marí que o el mismo Basajón tiene esta parte legendaria en la que se dice que fue pues quien enseñó al hombre a los hombres de la zona. A, a, a utilizar el arado, los cultivos. Entonces, estos seres gentiles son una especie de bueno semidioses que suelen habitar en zonas montañosas, de bosques o cercanas de lagos y que formarían parte de esta, de esta mitología de, yo diría que casi todos los pueblos europeos. Tiene mucho que ver con la tradición celta con la tradición celta, eh, muy apegada a la naturaleza, a, pues a la montaña como ser, como ser como una deidad. Eh, por ejemplo, en la mitología aragonesa eh, existe el, el hombre granizo, que llaman, que es eh, pues una especie de enorme montaña que cuida de, de, de los rebaños, de los pastores y esto. Es una especie de culto, dijéramos... Eh, de la naturaleza, un culto animista no y que está representado pues, por algunos nombres y algunas figuras no que sean todos estos gentiles, por así por así decirlo, de, de, de algún modo, no dentro de la tradición, por lo menos dentro de la tradición eh, de la leyenda, de la mitología europea. Estos eran los gentiles, más o menos. Ok, ok, gracias por la explicación. Entonces, sigamos con, con los otros mm. animales. Bueno, tenemos un precursor del chupacabras eh, o, de, o más bien de los de chupacabras. Es una mezcla entre chupacabras y el biscat en, en, en España. Se dan muchos casos en la actualidad, tanto de, de ataques a ganados, extraños, que en un principio se atribuían a lobos, eso, pero hay un porcentaje que se queda siempre en el aire sin, sin descifrar. Pero hay unos hay unos antecedentes, siempre en la edad media, eh, de los dips, que son unos eh, una especie de cánidos negros, salvajes, feroces, parecidos a los alien, a los chupacabras, que destrozan el ganado, atacan a la gente y que hay representaciones pictóricas en diversas iglesias románicas de entre los siglos XII y XIV, sobre todo en la región este del, del país, y esa tradición de chupacabras, de alien biscats, eso ha llegado hasta hasta el día de hoy. Eh, en España tenemos Alien inviscats Siempre es un fenómeno que se asocia a Gran Bretaña normalmente, ¿no? a este caso de estos felinos extraños que aparecen en lugares donde no se les, donde no se les espera, sobre todo estas panteras negras en los campos del sur de, de Inglaterra. España es un país con una gran cantidad de casos de este tipo, sobre todo en la zona centro, en Castilla. Eh, Raro es el año que no hay dos o tres casos de, de este tipo, de esta presencia de felinos extraños. Siempre se le achaca a la presencia de un de un circo que pasaba por la zona, ahora ya es imposible porque en España están prohibidos los circos con, con animales desde hace años, o eh, algún eh, algún alguien que tenga este, eh, que sea dueño de un animal de este tipo, de un modo ilegal, porque son ilegales, ¿no?, la su tenencia en, en, en Europa, eh, y que se hubiera escapado, o que se haya escapado de algún zoológico, estas son siempre las explicaciones que se suelen dar, ¿no?, para estos casos, porque los casos... Que, que, que tratamos aquí en España tienen hay fotografías, hay imágenes y hay un gran despliegue de fuerzas de seguridad intentando encontrar al animal en cuestión porque claro, eh, nadie pone en duda que es muy difícil que haya una extraña pantera eh, salvaje correteando por un pueblo de, de Castilla, pero nadie se va a atrever tampoco a dejarlo pasar por alto por si acaso. no Entonces el despliegue suele ser inmenso siempre. Helicópteros, eh, guardia civil, policía... Eh, jaulas trampa, eh, jaula, eh, cámaras de trampeo, el, el despliegue suele durar semanas, incluso meses, y Nunca se encuentra nada, eso es lo curioso, ¿no? Nunca se encuentra nada. Se da alguna explicación lacónica de un perro salvaje, ponen alguna fotografía de perro que nada tiene que ver, comparándolas con las fotografías que hacen los testigos. Pero bueno, es, es, es una curiosidad más, ¿no? Estos Alien BizCat estarían dentro de lo que llamábamos antes un poco la criptozoología paranormal, ¿no? Porque tienen un comportamiento casi como de aporte fantasmagórico muchas veces, de aparecer y desaparecer. Y en algunos casos de no interactuar con el entorno. Hay una, hay una teoría de algunos eh, algunos estudiosos que dicen que sería pues, como una especie de eso, un aporte de otra dimensión que por algún mecanismo llegarían a esta a esta a nuestra realidad actual a nuestro tiempo no eh, y se verían pues eso mm, de nuevo absorbidos a su dimensión bueno es una teoría no hay una serie de televisión que siempre, que me gusta mucho si podéis verla se llama Prime Primeval es una, es una serie británica en la primera temporada y canadiense en la segunda que cuenta eh, sobre la aparición de extraños animales en, en un principio, como la serie británica, en distintos puntos de, de Gran Bretaña. Y hay un grupo de muy heterogéneo así de investigadores que, que van en su, en su búsqueda ¿no? para atraparlos y, y, y, y dejar que no sea un peligro claro imaginaros unos velociraptos correteando por Londres no lo que podría ser lo que podría ser esto eh, esa serie Primeval que se puede ver en, en Internet está está, está posible de, de ver lo que explica es que por un motivo físico ¿no? que no que en un principio se desconoce por qué hay una especie de portales aparecen eh, aleatoriamente, en, el, en distintos lugares del mundo realmente, una serie de portales por los cuales se cuelan en ambas direcciones, eh, bueno, pues, eh, seres. Y claro, eh, ellos lo que dan es que la explicación a la aparición de estos animales en nuestra época, que no deberían estar aquí, todo, sobre todo lo que son dinosaurios y cosas así, tigres, dientes de sable y tal, se debería pues a la, a la existencia de estos portales, digamos, dimensionales o, o temporales, más bien, ¿no? que facilitarían de un modo accidental que llegaran hasta nosotros. Como digo, es, es simplemente es una explicación, bueno, de, de una serie de televisión muy lúdica, pero, como digo, para aquellos interesados en el asunto, pues es una serie de aventuras, con su humor, con su... Y bueno, pues eh, al final, pues bueno, te hace pensar un poquito ¿no? y ver la posibilidad de que también es una, es una de las teorías que se que se, que se manejan. Entonces, eh, en España, como digo, pues hay una gran cantidad de estos de Alien Big Cat, chupacabras y, y todo esto que, bueno, pues prácticamente nos tiene pues un poquito atentos. Y sobre todo en España... Eh, tenemos, eh, pues en nuestras costas, eh, tenemos dos focos muy importantes de una criatura que va con el tiempo dejando de ser un críptido, pero que todavía eh, interesa mucho, que es el calamar gigante, por así, por así llamarlo. Eh, si este programa lo hubiéramos tenido hace 40 años atrás, Hablar de calamares gigantes, estaríamos hablando también de una criatura pues, mitológica, el famoso Kraken. Eh, estaríamos hablando de bueno pues que tenemos algún, algún conocimiento extraño, algún dato de algún barco que haya podido divisar o haya, a, a, hubiera podido ser atacado por... Cada vez tenemos más conocimiento sobre los calamares gigantes, sobre los Arquiteutis dux. Se supone que hay una especie mayor aún del Hamiltonis que no ha sido todavía capturado o grabado, e incluso los calamares gigantes que suelen varar en las en las playas de, de, de todo el mundo suelen ser, son ejemplares juveniles, con lo cual se supone que deberíamos encontrarnos algo todavía más grande. Pero en España hay dos focos que a nivel mundial son, pues, con, están entre los tres o cuatro primeros focos mundiales de caladeros de calamares gigantes. Uno frente a las costas del mar Cantábrico al norte y otro en la zona de Canarias. Con lo cual eh, los eh, avistamientos, incluso alguna expedición que se ha realizado hacia estos, a estos lugares, eh, pues hace que haya mucho interés por el tema del calamar gigante en España. Incluso hay un museo en Luarca, en, en el norte, del país en Asturias, dedicado al calamar gigante como tal, que además tuve la posibilidad de, de verlo en su reinauguración, porque un temporal lo arrasó hace unos años y fue reinaugurado este pasado mes de julio y he tenido la oportunidad de ir a verlo. ¿no? Y, y bueno, pues uno se sorprende de lo que hay en el mar, ¿no? de lo que desconocemos. Esto, en el museo aparece lo que conocemos de momento, que es absolutamente sorprendente. Pero claro, en, las, en regiones avisales, en, en regiones poco exploradas, eh, se supone que puede haber todavía una mayor cantidad de, de, de animales pues prácticamente criptozoológicos. ¿no? Y en España, pues por darle ya una vuelta final, por así decirlo, tenemos también un, una gran cantidad, como decía antes, de animales, de monstruos lacustres. Casi cada lago tiene su propio monstruo, ¿no? con una mejor o peor historia, más documentada o menos, que comentaba antes el del lago de Bañoles en Cataluña, ese que tiene el monstruo más conocido, el, el Drac, que además estaba a la circunstancia que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona, en el año 1992, el lago de Bañoles fue el lugar elegido para las pruebas de remo y piragüismo Y bueno, pues hubo cierta broma y cierto temor ¿no? entre los competidores de su momento porque iban a estar compitiendo durante una semana en un lugar en el que bueno, pues eh, se producen sucesos extraños. No solamente eh, la aparición de este drag que bueno, tiene a sus espaldas pues algún muerto, ¿no? sino pues que ese es un, es un lugar donde hay eh, luces extrañas, se supone que ha habido apariciones de lo que llaman dones de agua, eh, pues estos seres elementales, mujeres vestidas de blanco, eh, una especie de sirenas, por así decirlo, ¿no? que atraen a la gente hacia el fondo del lago, ha habido encuentros ovnis, eh, bueno, pues es una, es un, es una zona cargada. De, de misterio y de magia, por así decirlo, donde se acumulan, ¿no? Uno de estos puntos donde se acumulan una serie de fenómenos extraños hay de, de todo tipo, ¿no? Y, bueno, pues estaría hablando de, de casos de monstruos en España todo, mucho más porque es que realmente hay un poco de todo, serpientes gigantes también, hay serpientes gigantes voladoras, hay una muy, muy interesante en concreto en la zona sur, en Andalucía, en la zona de Sierra Morena, que está documentado el ataque de esta, una especie de serpiente, pues de casi tres metros de largo, muy gruesa, con capacidad voladora, con capacidad, decían, de hipnotizar. A, a, sus, a sus víctimas, ¿no? Muy violenta, además, ¿no? que, que ha sido vista en, en muchos lugares de, de Sierra Morena, se llama el, el lugar donde, donde, suele, donde suele ser vista ¿no? Esta, este tipo de, de serpiente voladora. Bueno, pues como ves, Oslac, la verdad es que tenemos un poco todo, no nos aburrimos en España con, con tanto monstruo curioso, la verdad no nos aburrimos. Qué interesante, todas las eh, criaturas que que hay en España, la verdad que acá desconocíamos en su mayoría los animales ocultos de España y de, de varias partes de uh -huh. Europa, conocemos los más eh, populares, ¿no? That's worm, eh, eh, y bueno, el monstruo laguanés, que también es uh -huh. de, de Europa, eh, y bueno, muchos otros. Te quería preguntar si tenías eh, ahí en físico tu libro. Que no los muestres. Sí, lo tengo por aquí. Este es... A ver, ahí que se vea. Se ve al revés, pero bueno. Este es el círculo de buscadores. Este es el libro que hemos publicado en, en abril. E, y bueno, pues aquí lo que recojo, como decía, son historias sobre algunos de los críticos. De Hay varios capítulos. Un capítulo dedicado a cada uno de, de ellos. Y, por ejemplo, aquí hablamos de algunos críptidos eh, de, América, de América Latina. Por ejemplo, de Nahuelito. Nahuelito tiene un, un capítulo dedicado, dedicado a él. Mapinguari también tiene otro. Ah, se habla de Mokele, eh, el supuesto dinosaurio que habitaría en, en Camerún. Hablamos de Tatzelburg, como has comentado antes también, ¿no? de este gusano, pequeño dragón con garras de, de los Alpes, de los Alpes eh, de, de centro de Europa, de los Simiot, estos pequeños Bigfoot mmm, con mal carácter de los que hablábamos hace un momento, ¿no? que, que estuvieran asolando durante siglos toda Cataluña, y, y de algunos de, de barmanú de uno de los para mí, más interesantes y, y criptidos con mayores posibilidades de existencia, este Bigfoot del norte de, de Pakistán, de Mothman, porque creo que se ha convertido en poco tiempo realmente, que lleva entre nosotros Mothman, se ha convertido en una especie de, de clásico ya dentro de la, de la criptozoología. Y porque, aunque parece que los, las personas... Que hayan leído algo sobre Motman y no hayan profundizado mucho más, pensarán que es un caso que se produjo a finales de los 60 en Pomplissan, en Virginia, y que bueno, duró unos meses y ahí se quedó. Pero realmente no. Realmente es un caso que se ha venido produciendo antes de Pomplissan y mucho después, o sea, hasta, hasta el día de hoy, en, en diversos lugares de, del mundo, no solamente en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos, tal vez por esa. Por esa gran cantidad de divulgadores que hay, no, pues parece que suceden más cosas que en el resto del, del planeta. Por ejemplo, el caso de, de, de Mothman, aquí, aquí recogido, eh, sigue estando muy actual. Incluso en el momento actual es un caso vivo en Chicago eh, desde hace unos años, pero hasta ayer mismo. Chicago pues, vive una especie de oleada de avistamientos de, de Mothman, de un ser parecida a Mothman, le llaman el fantasma de Chicago o el Mothman de Chicago y es un caso muy interesante primero porque hay centenares de testigos, hay alguna fotografía, algún vídeo, siempre, como siempre pasa en criptozoología o en casi todas estas eh, ciencias de frontera eh, de muy mala calidad, pero lo interesante es que hay muchos, eh, muchos casos, eh, muchos testigos, se prolonga durante el tiempo Casi todo está eh, producido alrededor del lago Michigan y en la conurbación de, de, de Chicago y alrededores. Pero no solamente ahí, sino en otros muchos puntos de, de, de Norteamérica se producen avistamientos de este tipo. Pero ahora mismo hay investigadores que están eh, bueno, yendo a Chicago, ¿no? desde hace tiempo ya, pues porque el, es posible encontrarse con, con el fenómeno en vivo. Se está produciendo ahora mismo eh, encuentros, avistamientos con, con este tipo de, de, de seres. Sobre todo últimamente en la región del aeropuerto de Se está, es parece ser que es el lugar de ebullición ahora mismo. Y entonces, pues eh, por eso está Mothman en, en el libro, en el Círculo de Buscadores, porque es un paradigma también de esto que nos mmm, es, forma parte de esta parte paranormal de la criptozoología. Y luego también es el paradigma del hombre alado. Misterioso eh, que nos ha acompañado desde bueno, milenios atrás ¿no? en, en muchas culturas, desde la cultura egipcia hasta la, la cultura, eh, bueno, pues a, hasta cualquier dios con, con alas ¿no? que podemos encontrar en culturas mesoamericanas. Y, y bueno, pues al final el libro lo que pretende ser es una, eh, una presentación de algunos de los críptidos que a mí me parecen más interesantes, por, sobre todo por que estén bien documentados eh, y porque tengan alguna posibilidad de, de, de existir en, en nuestro tiempo. Y, y, bueno, pues se presentan. Hay datos conocidos, claro, lógicamente, pero hay, todo, hay mucho dato nuevo, mucho dato de, de, de investigación, de hemeroteca, de que no habían sido publicados hasta ahora y que van a hacer que las personas que no conocían este, este fenómeno mucho se interesen por él, no pues Conociendo datos y los que ya conocían algo, conozcan algo nuevo, no datos nuevos eh, y casos, casos nuevos y, y curiosos. ¿no? Presentados, como decía antes, de esta forma un poco novelada, no por así decirlo. Y este es círculo eh, de buscadores. Es el primer libro publicado que tengo sobre criptozoología. Hay otro que al parecer saldrá eh, ahora ya para, para Navidad, para este mes de noviembre posiblemente. Eh, que se va a llamar, eh, en principio, el nombre es Criptozoología en España, porque lo que eh, publicamos ahí son casos de casos españoles únicamente, ¿no? Ya te digo, por, un poquito por eh, rellenar ese espacio informativo que creo que, que hacía falta y ese sobre casos españoles, se llamará así Criptozoología en España y ahí pues encontraremos a Basahaun, a los simiotas, a las serpientes voladoras, los chupacabras, eh, bueno, pues a todos estos monstruos, ¿no? Que nos, que nos rodean y que, como yo digo siempre, eh, resultan muy curiosos porque eh, yo creo que a todos, como espectadores y como pues, lectores de estas de estas historias, nos sorprende mucho un caso que se produce en una en un bosque remoto de, de, de Estados Unidos, una región helada de Siberia, pero si lo que ocurre eh, sucede muy cerca de ti, quiero decir, en la playa donde te bañas, en, cerca del pueblo donde vives o de esa ciudad donde veraneas, ¿no? todavía creo que es un doble impacto el que tienes. ¿no? Porque dices, mm, aquí hay otra realidad diferente a la que evidentemente se muestra no cada, cada día mi, mi, mi vida diaria, que bueno, pues me, está, me está llamando y me está diciendo estoy aquí también, no también existo. ¿no? Entonces, pues, como yo digo siempre, lo extraordinario sucede muy cerca de ti y es cierto, ¿no? Eh, te, convivimos con ello, aunque a veces no, no lo sepamos y, y pasemos de largo, pero ahí está, ¿no? Por si quieres conocer sobre ello y echarle un vistazo a lo que hay detrás del velo, ¿no? Siempre. Pues estaría genial. Lamentablemente este los libros no, no llegan a Latinoamérica. Los encontré mm -hmm. en, en Amazon, bueno, encontré este en Amazon, pero España y no hay envíos mm -hmm. a, a Latinoamérica, mm -hmm. entonces... Pues es una fortuna tenerte aquí, que nos estés platicando. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este libro, Círculo de Buscadores? Pues es difícil de decir, porque fue una cosa que escribí... A ver, cuando me pongo a escribir, eh, suele ser fácil el tema de la documentación, porque ya tengo mucha documentación de muchos años, y está más o menos clasificada, y bueno, es fácil ir a por ella, ¿no? Siempre buscas algo nuevo, le das una, una forma... Pero fue un libro que se que escribí, para hace escribí un capítulo, para que me lo pidió una, una editorial, escribí un capítulo, les gustó, luego no, no llegamos a un, a un acuerdo y se quedó ahí dormido durante un año o dos años. Hasta que al final era algo que tenía siempre ahí en mente de acabarlo. Y lo hice, no lo sé, a lo mejor, eh, ya te digo, la labor de documentación es la, la que lleva más tiempo siempre, pero en este caso yo lo... Yo la tengo hecha porque llevo haciendo desde hace años y además evidentemente todo lo que me llega acá va ahí a sus cajitas, por así decirlo, no de, de cada cosa por si me hace falta para, para algo. Yo creo que, no sé, un par de meses o tres o algo así fue lo que me, me llevó. Eh, elegir, eh, buscar los datos, claro, no puedes poner todo lo que hay sobre Barmanu, porque entonces harías un libro de 600 páginas solo sobre Barmanu, ¿no? Okay. Eh, pero yo creo que, no sé, a lo mejor tres meses o por ahí fue lo que eh, llevó a, a darle forma, forma a, este, a este libro. El libro, como bien dice Soslack, no se puede, se puede conseguir de forma física, pero claro, los gastos de envío son increíbles ¿no? para, para los envíos. Sí vamos a sacar ahora una versión en PDF, en un ebook, quiero decir, para los para los lectores donde no puede llegar físicamente el, el libro. Eh, si no es en octubre, será en noviembre, como mucho, eh, el libro estará disponible. Para, para todo el, el público a través de, de ebook. Lo haremos eh, por distintas plataformas ¿no? para que sea más, más sencillo eh, que al menos lo tengan. Yo soy muy del libro físico, la verdad porque me gusta bueno pues tocar las páginas y no soy de subrayarlo ni de eso pero sí ponerle notitas y bueno y así y, y tenerlo entre mis manos no pero al menos eh, eh, bueno, la posibilidad de tener el, el libro en ebook y poder leerlo la idea del libro es que llegue a, a mucha gente sobre todo para que le despierte el interés el interés por conocer eh, historias nuevas eh, eh, críptidos nuevos y que pues con la lectura de este libro, mmm, si es posible, pues, estaría encantado porque les gustara indagar un poco en una historia que hayan encontrado aquí en internet, buscar algo en algún libro que puedan tener o en la biblioteca de su, de su ciudad o de su barrio. ¿no? La idea es esa, abrir un poco la, a la imaginación, abrir la mente para que bueno, pues te interese, quieras investigar un poco más y que, y que bueno, que te que, que al fin y al cabo el fenómeno criptozoológico, pues bueno, pues ahonde un poquito en ti, ¿no? Y, y seas pues otro, otro divulgador más, ¿no? de estas historias tan, tan increíbles a veces. Eh, oye, ¿cómo es que elegiste a las criaturas que aparecen en tu libro? ¿Y por uh -huh. qué decidiste hacerlo en tipo novela? O en esta parte uh -huh. de tu documentación y novela. ¿Cómo, por, cómo fue este proceso? Pues la elección es porque son los críptidos que más me, me interesan. Aquí no está, no está el monstruo del Lagonés, no está Bigfoot, no está Yeti, eh, no están los que podemos considerar más conocidos o más comerciales, tal vez, ¿no? Porque, primero, creo que ya son bastante conocidos por el público en general, y sobre todo por el público que le interesa eh, la criptozoología. Y entonces elegí Probablemente son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh, criptidos que para mí son los que tienen mayores posibilidades de existir, de, de algún modo, de los que hay alguna traza, alguna posibilidad de, de existir. Y que también pues, eh, me interesaba que tuviera, eh, eh, tuviera sustancia, no su historia, tuviera documentación, fuera algo que no, que no haya sido visto dos veces hace 10 años y ya nunca más, sino que son... Eh, criaturas que llevan entre nosotros, con las poblaciones locales de cada lugar, pues desde hace cientos de años o incluso miles de años. Es decir, forman parte del día a día, de la cultura, de la región en la que, en la que hablamos. Estamos hablando de los Pirineos, de los Alpes, de Pakistán, de Brasil, de Argentina, de Camerún. Y de, y de una zona muy concreta del centro de, de Estados Unidos. Por eso están elegidos eh, estos, estos críptidos. Porque son, bajo mi punto de vista, los que tienen una mayor posibilidad de, de existir. Y además son muy atractivos porque llevan eso. Mucho tiempo con nosotros y hay mucha documentación sobre ello. ¿no? Por lo que poder avanzar un poco más. Y lo de hacerlo de modo novelado eh, es por dos, por dos causas. Una, porque ya estaba escrito. Eh, un libro de ensayo, por así decirlo, sobre criptozoología, que es este que digo que si todo va bien saldrá ahora para para antes de, de que acabe el año, el de criptozoología en España. El libro de ensayo, por así decirlo, ya estaba escrito. Entonces yo quería escribir algo que fuera sobre criptozoología internacional, por así decirlo, no, no, solo, no solo española, y que no fuera un libro de ensayo porque... Al final, me siento que me repito a mí mismo. ¿no? Y entonces se me ocurrió pues, bueno, la, la, presentarlo de una forma novelada. Eh, como digo, todos los datos, absolutamente todos, menos el del protagonista, es real. El protagonista es un personaje de, de ficción que lo que hace es, bueno, pues, por así decirlo, al final de sus días, rememora algunas de sus historias y sus aventuras pues, persiguiendo esa verdad, esa realidad, a estos críptidos por pues, distintos lugares del mundo en sus aventuras siempre se encuentra con otros investigadores, eh, todos ellos reales, algunos de ellos vivos incluso, ¿no? que, se han, que se han sorprendido mucho a decir, pues estoy en el libro, estoy en el libro, digo, pues sí, sí, estás, estás en el libro ahí. ¿no? Algunos ya desaparecidos, porque esto abarca una serie de años, ¿no? unas cuantas décadas, y eh, la gente se va a sorprender al, al ver esos otros eh, investigadores que aparecen, eh, algunos con su nombre y apellido, y otros, bueno, pues con sus características no que van a ser fácilmente reconocibles. En, eh, entonces, este modo novelado entiendo que puede ser más interesante, primero yo era por no repetirme con otro ensayo, sin más, y luego porque va a ser más interesante tal vez para eh, aquel público que no esté tan interesado en la criptozoología como tal, pero sí que se puede leer como una novela de aventuras. Al final es una novela de, de aventuras en la que suceden una serie de cosas muy interesantes y se aportan uno, unos datos reales, pero que, que, que bueno que forman parte de esa, de esa aventura, por así decirlo. Con lo cual, eh, pues tenemos creo que el interés del público más novato, que, que lo puede ver eso como una novela sin más y del público que ya está más curtido ¿no? en este fenómeno de la criptozoología que va que va a ver pues bueno pues eh, historias conocidas de, de críptidos conocidos pero con datos nuevos y una forma nueva de presentarlo hasta el momento, pues, con todo, lo, todo el feedback que tengo es muy positivo a la gente, tanto gente que nunca se había acercado a este fenómeno, como pues lectores ya que llevan muchos años leyendo cosas sobre esto, les ha parecido muy interesante por la forma de presentar y, sobre todo eso, por los datos novedosos también que se, que se aportan. Entonces, pues, bueno, pues por eso es una novela, ¿no? Porque para que sea más interesante y para no hace siempre lo mismo ahí con, con el ensayo y todo, ¿no? Que puede ser un poco más aburrido, un poco más académico, ¿no? Se es, escucha súper interesante como para hacer una película. Sería increíble ver en película estas exploraciones, investigaciones mm. estas criaturas que, como lo mencionaste, son los que posiblemente pueden ser más reales. Entonces, eh, está increíble para una producción, ¿eh? Uh -huh. Yo lo veo siempre como una, a ver, yo lo veo como el padre de la criatura, no, quiero decir que voy a decir yo, no, pero lo veo siempre como una especie de, de idea para, de guion, para una serie de televisión, no, por, por así decirlo, no, eh, en el que cada capítulo sería una aventura, no, distinta con el, personaje, el mismo personaje conductor, no, en todas ellas, no, que, pues bueno, tiene una aventura diferente en cada capítulo, no, sería, sería una interesante, creo, eh, serie de de televisión para televisión, seguro. Estaría buenísimo, porque mm -hmm. no hay mucho contenido. Estaba Monster Quest de Estados Unidos, sí. que era una serie sobre criptozoología, pero no recuerdo otra. ¿eh? O, y hay una sola película que yo recuerdo de criptozoología que está todavía en Netflix, me parece. Mm -hmm. Hay algunas, pero buf, la verdad es que, con bueno, por escasa calidad, a lo mejor de muy bajo presupuesto, y eh, la verdad es que poco, muy poco interesantes, la verdad. Y alguna, recuerdo alguna película italiana de los años 60, pues que casi mejor olvidarlas, ¿no? Con buenas intenciones, pero con, la verdad, muy mal resultado final. Y en cuanto a series, esta de Primeval que comentaba antes y la verdad es que pocas más. Fíjate, Oslach, que, que es, un, es un tema que al final eh, interesa a la gente, pues bueno, son... Monstruos extraños venidos de épocas jurásicas o, o que tienen comportamientos feroces que, que asustan mucho. ¿no? Al final, esto podría resultar interesante, pero no se le da mucha mucha difusión al fenómeno criptozoológico. Es un poquito, a lo mejor, una de las hermanas pequeñas, por así decirlo, de, la, de las ciencias de frontera, de, no está a la altura de la ufología, por supuesto, o de, o de la parapsicología, mucho menos. Siempre se le deja ahí un poquito, ¿no? un poquito más de, de lado. Y creo que tiene mucho mucho jugo porque, como decía un poco al principio de la intervención, eh, no solamente estamos hablando de pues, monstruos que, que pues, vienen a, a fastidiarte la vida, no por así decirlo, sino que realmente estamos estudiando eh, un fenómeno que tiene eh, pues, una vertiente antropológica, folclórica, histórica, biológica, zoológica, desde muchos puntos de vista, eh, geográfica, también no cultural, en, en definitiva. Al final, eh, aprendes muchas cosas de muchas materias distintas, porque todo está relacionado en sí, ¿no? y también con otras materias de, relacionadas con lo paranormal, como la ufología, porque realmente hay una, una parte de la... De la criptozoología que está, eh, de la ominología más bien, de lo que son hombres salvajes, o que estaría eh, unida, por ejemplo, a la ufología. No olvidemos estas teorías que relacionan Bigfoot y algunos otros seres peludos, incluso chupacabras, sí. pues con, con el fenómeno ovni, ¿no? Entonces, pues bueno, al final la criptozoología te hace tocar muchos eh, puntos, muchos ámbitos diferentes que sin duda, pues si eres una persona con interés y, y abierta, te enriquecen. Exactamente. Eh, bueno, ya pas, casi para terminar la, la transmisión y esta entrevista que ha sido muy sustanciosa, muy buena, nunca habíamos tenido a una persona que nos hablara de criptozoología, qué bueno tenerte acá, también presentando tu Gracias. libro. Gracias. Nos interesa mucho. Eh, ¿Cuál es tu críptido favorito? Pues yo creo que, fíjate, es, eh, tengo dos, eh, me debato entre dos. Uno es Barmanú, Barmanú, el hombre salvaje del norte de Pakistán, porque conozco mucho la historia, conozco toda, creo que toda la documentación que hay sobre ello. Tengo contacto eh, con la familia de Jordi Magraner, el, el investigador español que, que lo popularizó, por así decirlo. Y bueno, me van, a, van encontrando documentación, me la van aportando y esto pues, eh, enriquece mucho la historia ¿no? de, de, de Barmanú. Y porque pienso que es uno de los mm, seres que tiene mayores posibilidades de existir. Es una zona muy muy inhóspita, eh, lleno de oh, gran altitud, eh, con unas condiciones climatológicas eh, increíblemente, increíblemente malas. Que sería muy eh, bueno muy factible eh, que una pequeña relicto de, de hombres eh, pues no sé si neandertales, eh, que se hayan desgajado, desgajado de la evolución principal, pudiera convivir ¿no? en, esa, en esa zona. Y luego, por otro lado, tenemos eh, eh, Mokele, Mokele Mbembe, el pequeño mediano dinosaurio de, de Camerún y, de, y del Congo. porque Primero, porque tengo también contacto con exploradores franceses que van, como decía antes, casi cada año a la zona, cada año van avanzando más, conozco bastante en profundidad el, el asunto, cada año avanzan un poco más, cada año están más cerca y, y van conociendo y teniendo evidencias. Es una zona muy difícil de, de avanzar, con, se necesita mucho apoyo logístico, mucho dinero y eh, además es una zona que hay un punto de no retorno, quiere decir el último lugar civilizado, eh, te permite con todas las... El habituallamiento que tengas te permite avanzar una serie de, de días en esas zonas pantanosas y hay un punto de no retorno porque no hay nada que, que te puedas, por lo cual te puedas rehabituallar por el camino en el que tienes que volver a la base, por así decirlo. Por lo cual, ah, es muy dificultosa la investigación, pero ellos lo siguen intentando ¿no? porque están convencidos que ahí existe existe algo importante ¿no? para, para dar a conocer. Entonces... Eh, además es una zona que se ha, ha permanecido geográfica, geológicamente estable desde hace millones de años, con lo cual, bueno, pues sería una especie de mundo perdido, ¿no?, que, que en el cual pues, podríamos sí. encontrar grandes sorpresas, incluso no solamente de, de Moquele, sino de algunas tribus que aún eh, humanas que aún no han tenido contacto con, con el mundo occidental, ¿no?, se supone. Entonces, para mí, Barmanú. Y, y Moquele serían mis dos críptidos favoritos, ¿no? Y por eso, porque, bueno, pues, pues un poco por eh, el conocimiento que tengo más íntimo de de, estos dos, de estas dos historias y por esa posibilidad de, de existencia que, bueno, supera un poquito eh, el de los demás. ¿sí? Muy bien, eh, estuvo esos dos críptidos, pues el Moquele Mbembe, muy conocido. El Barmanú no, no es eh, una criatura que, que conozcamos mucho de este lado de, del planeta. Y te iba a preguntar sobre si eh, estos dos libros que hiciste de criptozoología son, son los primeros que haces sí, de criptozoología, pero ¿has hecho algunos de otros temas? No, siempre, me, siempre eh, he trabajado sobre, sobre este asunto, desde hace, sobre criptozoología, desde hace muchos años. Hay un par de ediciones digitales también sobre Escriptozoología al final también una de ellas sobre un caso de una especie de pterodáctilo gigantesco que fue visto en Barcelona en 1990. Es un caso que hay eh, muy conocido aquí en, en España, en el que hay pues bueno, la existencia de supuestos pterodáctilos ¿no? en, en el sur de Europa, incluso a fecha de, a fecha de hoy, que se llama así, se llama el AVE gigantesca de Barcelona. Es el, el nombre por el que se da conocido a este caso, para ha pasado a la, a la historia, a esta pequeña historia de la criptozoología. Y, y luego hay otro caso también es otro pequeño libro digital sobre, sobre otro caso que era sobre llamado El monstruo de la Cala de Alicante, que realmente es la historia de unos restos eh, óseos encontrados en una, en la playa de una cala recóndita en, en el mar Mediterráneo, en España, y cómo la, la recogida de estos de estos eh, de estos restos y, sobre todo, de la colaboración que me parecía muy interesante, la colaboración entre biólogos, eh, submarinistas, testigos, pues dio a lugar a conocer qué es, eh, qué es al final lo que, lo que sucedía detrás de esta historia del monstruo de la cala de, de Alicante. ¿no? Eh, que no lo, voy a des, no lo voy a desvelar porque si alguien quiere conseguirlo, en, el blog, en, en mi blog, en Criptozoología en España, hay una sección que lo llamo Biblioteca Criptozoológica, en la que hay una serie de, de libros, de PDFs, que se puede descargar gratuitamente quien, quien quiera. Y entre ellos está este, este dosier, es una especie de dossier más que un libro, sobre el monstruo de la Cala de Alicante, que al final, eh, pues, mmm, bueno, pues, te, te hace pensar también, ¿no? Pero sobre todo eso, si quieren visitar el blog, entre otras muchas cosas noticias vídeos programas y, y, y demás está esta sección de la biblioteca en la que habrá pues 25 o 30 30 libros o por ahí para aquellos que quieran conocer más o iniciarse en este en este fenómeno pues que puedan que puedan leer algo no y, y espero que les haga que les haga pensar ¿no? oye qué amable el que pongas a disposición estos documentos que es un mm. dossier bueno, pues eh, yo lo llamo dossier porque realmente es, eh, pues, eh, es un informe de, la, de toda la investigación, por ejemplo, en este caso de la, de la, del caso del, del monstruo de la cala de, de Alicante, que no llega a ser un libro, tal vez por el tamaño tendrá unos 60 páginas o 70 algo así, me parece, y es lo que se recogen es todos los informes que, que hubo sobre esto, fotográficos, eh, informes de, de científicos, ¿no? Que participaron en el proyecto para dar a para dar su, su opinión sobre lo que se recogió, sobre los restos, esos restos de una, una criatura marina eh, que, que, que podía ser. Y entonces pues ahí está todo recogido en esta especie de dossier en este informe, por así decirlo, en forma de, de libro, que que bueno que se, puede, se puede descargar y, y tener eh, gratuitamente en, desde el blog. ¿Cómo se llama el blog? Nuevamente la gente está preguntando. Sí, criptozoología en España. Si se teclea en cualquier buscador criptozoología en España, eh, aparece aparece el, el blog, donde pues digo, pues digo hay pues centenares de programas de radio, hay un montón de libros, hay vídeos también, noticias. Hay un porcentaje alto de noticias dedicadas a España porque, como digo, la idea era era dar a conocer un poco la criptozoología en el, en el país, pero al final hay noticias de, de, de todo el mundo también, eh, y de investigaciones hechas por investigadores españoles, que las recogemos ahí, investigadores, de, investigadores cubanos, investigadores de, de, de, de diversas partes del mundo, que al final quieren pues eh, escribir sus artículos ahí. Pues eh, hay artículos de historiadores, de biólogos, de, de, de gente muy variopinta que bueno pues investiga sobre este asunto y que bueno pues eh, tienen la tengo yo la fortuna de que quieran publicar sus, sus estudios en, en, el blog. Es un blog muy, muy humilde y ya lo veis, o sea, estética eh, en cuanto a diseño es una cosita muy, muy normalita, ¿no? Yo no doy mucho de sí con esto, pero la gente está, bueno, pues eh, eh, quieren publicarlo aquí porque de algún modo es el medio, en lengua, en lengua castellana que hay pues para, como referencia en cuanto a, en cuanto a criptozoología, ¿no? Y yo pues eh, estoy encantado de, de recibir sus aportaciones y vamos, muy orgulloso de poderlas presentar a, a la gente que quiera, que quiera leerlo. Oh, buenísimo, muchas gracias por dejar estos documentos a disposición para poder descargarlos. Y Por último, para que nos vayamos, la respuesta de la gente a este primer libro que es el caso de criptozoología o hacia okay. tu blog ha sido okay. buena. ¿Cómo ves el público que tiene, eh, eh, pues, que le interesa el tema de la criptozoología? Hay mucho, hay poco, hay que buscarlo. Yeah. Es un público no demasiado amplio, quiero decir, en cuanto a comparación con otras disciplinas relacionadas con el misterio, pero fiel, muy fiel, desde luego, y muy muy, muy interesado. Eh, el, blog, el blog lleva 12 años, algo más de 12 años funcionando, y tiene un millón y medio de visitas, o casi un millón y medio de visitas, quiero decir, no es eh, una explosión, pero sí es un constante, ¿no? Al menos. Y el libro, no tengo datos porque no, no, no me llegan los datos todavía de, de esto, pero bueno, por lo que parece, eh, pues está teniendo bastante buena acogida. Y, y eh, en principio, sobre todo, ya no tanto por las cifras, que, no, que las desconozco, sino por el feedback que me llega, ¿no? Pero sí que hay una hay un interés en cuanto a la, a la criptozoología en España, eh, que se va haciendo cada vez un poquito ma mayor, gracias, pues, bueno, pues a, al blog y, a, y pues a, sobre todo al grupo eh, de, o al conglomerado de compañeros, amigos, investigadores que nos hemos ido uniendo de un modo natural, pues a lo mejor a por medio de este proyecto. Por eso casi siempre hablo en plural. Cuando digo vamos a sacar, vamos a hacer, hemos publicado, porque es un proyecto personal mío, el, de, el del blog, pero al final hay mucha gente detrás. Hay, hay muchos eh, colaboradores, eh, investigadores, ya te digo, con una red que se ha ido tejiendo de un modo de un modo natural y que pues, prácticamente en cualquier lugar de España y muchos lugares de, de Latinoamérica hay personas que escriben, que buscan, que, que mandan, que ven. Hay desde, pues ya digo, historiadores, biólogos, eh, personas eh, con, con, con eh, conocimientos de... de de edición fotográfica para investigar eh, fotografías o vídeos al final pues eh, la, en la colaboración está el éxito eso está eso está claro no uno solo puede abarcar lo que lo que puede abarcar simplemente y sería muy pretencioso no <ríe> creer que, que tú solo puedes dominarlo todo en la colaboración está el éxito y al final este es un proyecto ya digo personal e iniciado por mí pero de muchos que lo que intentamos es pues bueno pues mostrar eh, pues esa parte menos conocida de la, de la naturaleza al, al público para, para, para que se interesen por ello y, bueno, pues, pues seguir. Y que cada uno, en la medida de lo que quiera, pues puede ir aportando ¿no? a, este, a este proyecto, por así decirlo. Muchísimas gracias por, por todo esto que nos has presentado el día de hoy, que nos has platicado. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales estás? Y la gente que está interesada en el tema y que quiere contactar digo ¿dónde te pues... Claro, pues el blog es criptozoología en España, se llama criptozoologosblogspot.com, pero realmente en el buscador criptozoología en España, ahí estamos, y en Facebook también está hay, hay un par de páginas, una página de criptozoología en España también, y otra página personal mía de Javier Resines, en Twitter también también eh, me pueden encontrar en Instagram también, pues eh, yo creo que en casi todas partes, ¿no? Siempre apareceré por ahí por algún lugar, donde menos os lo esperéis, apareceré con, con historias raras. Bueno, muchísimas gracias por eh, esta entrevista, te mandamos un abrazote desde México y toda Latinoamérica. Muchas gracias. Y espero estar en, en seguir en contacto para poder hacer más grande... Esta red de criptozoología, que claro luego que sí. te también mis proyectos criptozoológicos que estoy que estoy creando, también estoy escribiendo sobre criptozoología, en, en este caso criptozoología mexicana, así bueno. que igual podemos ahí compartir algunos datos. Te agradezco mucho, te mandamos un abrazo y gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Oslac, un abrazo a todos y hasta pronto cuando queráis. Saludos. Muy bien, gente, pues ahí estuvo nuestro invitado, Javier Resines, eh, que escribió este libro, Círculo de Buscadores de Criptozoología, muy interesante todo lo que nos habla, muy interesante saber eh, los datos que hay y el conocimiento que hay con respecto a esta tan, eh, eh, tan poco conocida eh, pseudociencia, si queremos llamarla así, se escucha muy feo, pseudociencia, pero sobre este tema, me parece, que es muy, muy interesante, a mí me encanta la criptozoología, desde que empecé el canal de YouTube, y eh, hacer todo esto, la criptozoología es, lo, es el tema favorito, el que tengo, y bueno, afortunadamente, como les he dicho, estoy preparado para ya escribir, ya estoy escribiendo, ya han salido tomos, ya ustedes los conocen, mis tomos de criptozoología, eh, eh, Vamos en el número 6, estamos escribiendo, bueno, ya escribí los tres próximos, van a ser nueve y estoy es, eh, por escribir los siguientes. Eh, el punto es que dentro de la criptozoología, en este caso mexicana, <coughs> quiero abarcar todo lo posible para hacer no solamente un libro de criptozoología mexicana, hacer el, el gran libro de la criptozoología mexicana, abarcar todos los rincones de, de nuestro país y todas las eh, distintas formas de presentación de estos animales criptozoológicos. Eh, quiero hacer el gran libro de la criptozoología mexicana y si me da la oportunidad, la vida, el tiempo, ustedes con su apoyo, con sus superchats, con el interés que toman, con sus llamadas telefónicas, con los comentarios, con el apoyar invitando a otra gente a que venga, etcétera, y esto siga eh, rindiendo eh, eh, pues, eh, recursos para que yo pueda hacer lo mío, Puedo eh, seguir con, con criptozoología de otros países latinoamericanos. Me interesa mucho hacerla de, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de, de Bolivia, por ejemplo. Sería fenomenal poder hacer criptozoología, el gran libro de la criptozoología de cada, de cada país latinoamericano. Obviamente también Centroamérica. Eh, empezando por, por mi país, México. Eh, todo este tiempo que he estado leyendo, involucrándome, reca recapitulando, documentando, etcétera, sobre la criptozoología, me doy cuenta cómo en Estados Unidos tomaron este tema y lo engrandecieron. Y cada estado en, en Estados Unidos tiene sus, sus criaturas, y criatu criaturas muy emblemáticas que, que conocen en todo el mundo y que, que a nosotros nos interesa y nos maravillamos. Y pensé y pienso eh, cómo es que... En, en Estados Unidos está lleno de criaturas extrañas, increíbles. Y México, que está pegado a Estados Unidos, eh, no hay criaturas, ¿no? Se conoce por el chupacabras y el chupacabras es puertorriqueño. En realidad, entonces, digo, México es el, el, el segundo país eh, con más reptiles en todo el mundo. Es, eh, tiene los cinco... Bio, las bio, Biosferas, o oh, sí, sí, los cinco cinco, ¿cómo se llama eso? Mao, Mao, <ríe> tiene los audífonos, Mao. Este sí, cinco, cinco climas, digámoslo así, ¿no? Y es gigante de México y además tiene tanta flora y fauna que ahorita no tengo los datos, pero sería interesantísimo enumerar los datos de las posibilidades que, que brinda México a la vida animal y a la flora y somos un país lleno además de todo eso de historia de tradiciones de cultura geográficamente etcétera o méxico es impresionante para eh, que existan este tipo de historias criptozoológicas y solamente lo conocen por el chupacabras y eso me no me gustó no me pareció lo más eh, mínimo y, y quiero hacer el gran libro de la criptozoología mexicana ya lo estoy haciendo eh, en mi mente está avanzadísimo, en físico pues obviamente es difícil por, por los gastos económicos para sacar los tomos, pero de que se va a realizar, se va a realizar y, y ese va a ser mi, mi gran regalo a la vida, mi gran regalo a, a estos temas de misterio y si puedo y si el tiempo me da eh, podría hacer otros libros con, con mucho respeto y amor de otros países como Argentina, como Colombia, Perú. Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Chile, etcétera, ¿no? Así que esperemos todo esto funcione bien. El día de hoy les traje a una persona que es difícil de, de conseguir, a alguien que haya escrito sobre criptozoología que hable de este tema y que no solo, solamente sea un divulgador de historias de criptozoología como las que vemos en Internet contándome a mí haciendo solamente videos, sino que alguien que, que lleva muchos años documentándose y que tiene esta, esta oportunidad ya de escribir sus propias historias con, de acuerdo a las investigaciones que haya realizado. Es también súper difícil encontrar a un criptozoólogo de campo. Esto, como nos lo mencionó ya nuestro amigo, eh, solamente algunos estadounidenses, eh, algunos franceses y quizá también de Alemania. Que como obviamente todo esto eh, eh, repercute mucho en lo económico y se necesita dinero para poder hacer estas exploraciones a estos lugares remotos del mundo, pues es dificilísimo encontrarte a un criptozoólogo de campo. Entonces lo que hacemos y lo que pretendo hacer, pues es eh, la parte de la criptozoología desde el rescate cultural de las tradiciones orales y, y eso es lo que, lo que queda cuando, cuando no se tiene con no se cuenta con todos los ingresos suficientes, ¿no? Hubo mucha gente y hay mucha gente que ha dado su vida por un sueño, por una aventura. Está María Reich, que cuando conoció las líneas de Nazca, eh, se enamoró de ellas y se quedó a vivir en ellas. No se casó, era muy joven, se quedó en las líneas de Nazca y se quedó a barrerlas en el desierto. María Reich dejó toda su vida en las líneas de Nazca, tanto que la gente que pasaba por esa carretera, este... Que, que, que cruza las líneas o gente que podía pasar por, por esos lugares tan desérticos y la veía en medio del desierto barriendo con, con su pelo encanecido, le llamaban la bruja del desierto porque era una mujer que dejó toda su vida, la entregó completamente al misterio de las líneas de Nazca. Eh, eso es súper extremo, eso sí ya caería en algo que... Solo muy pocos en el mundo hacen, eh, pero de que hay personas que, que, se, que se enamoran de un tema y dan todo, lo hay. Así que, pues, eh, Javier es una de esas personas que tuvimos la oportunidad de que nos hable de criptozoología. Y como les he dicho, en Latinoamérica no hay, no hay criptozoólogos ni escritores de criptozoología, no hay. Y en España tenemos a muy pocos, en este caso Javier, que por lo que nos contó, pues eh, forma parte ya de una línea de personas de España que investigan o documentan la criptozoología. Pero en el caso de Latinoamérica, en donde estamos, no lo hay. No lo hay. Y nos queda maravillarnos de lo que hacen en el mundo, pero no hay quien pueda demostrar que en Latinoamérica hay cosas maravillosas y monstruos también increíbles que sean verdaderos o sean falsos, eh, sé que eh, sorprenderían mucho a, a otras personas en todo el mundo, así que por mi parte de, tiene la seguridad que mientras tenga eh, los recursos yo sa sacaré en alto eh, la criptozoología latinoamericana, empezaré por mi país y Seguiré con, con Latinoamérica, con Sudamérica y Centroamérica. Los quiero mucho. Gracias por haber estado eh, a estas horas del día, a las 12 de la tarde. Bueno, ya es la una, no quiero, es la 1.46. Gracias eh, a mi conchita conciencia. Ah, no, mi cochina conciencia. <risa> mi cochina conciencia. No se pongan ya nombres así, gente. ¿Qué oso, por ejemplo, el de ayer, qué oso por estar leyendo sus nombres? <coughs> Mi cochina conciencia. Gracias. Ox, Cuando nos hablas del experimento Universo 25? No conozco, no conozco ese tema de experimento Universo 25. Sería bueno que me preguntaran, o me, más bien me, me eh, documentaran, me, me explicaran qué es eso de experimento 25. Y pues no sé si es un tema nuevo o, o qué pasa con eso los quiero, descansen, no, no descansen, no, eh, pónganse a trabajar, nos vemos al ratito, bueno, no, tampoco no nos vemos al ratito, tengo un evento, tengo que ir a una premiere de una película en eh, Ciudad de México, así que no, no estaré en la noche, pero tal vez subo historias en mi Instagram y en mi Facebook, por si quieren eh, verme, pues estaré en, mi, en mis redes sociales, estaré publicando ahí lo que estoy haciendo en, en el evento, en la premiere y en la fiesta y todo lo que se hace alrededor de una película, de la premiere de una película. Este es terror, la película, me parece. Por eso me invitaron. Así que nos vemos en mis redes sociales durante el día y el día de mañana nos vemos en una relatos oscuros y el jueves súper invitadasa, también española, Lourdes Gómez, que sé, que sé que les va a encantar la entrevista, sé que les va a encantar, no se la vayan a perder el día jueves, diez y media de la noche, con Lourdes Gómez, ya la conocerán, ya la conocerán.